En el video del día de hoy Alexi, rancor Rabito y Kepler Jugarán Surviving Sakura en Roblox Este minijuego se trata de que uno de nosotros Tendrá que convertirse en una waifu malvada Mientras que los demás tratarán de escapar De ella consiguiendo llaves hasta abrir la puerta final ¿Podremos conseguir todas las llaves Y escapar de la waifu malvada? Recuerda que si te encanta el video no olvides Dejar tu like, suscribirte y comentar o nichan. para más videos de este estilo Más que decir comenzamos Vamos a ver a quién le va a tocar primero de ser el asesino oh, vamos uy, a ver a quién le toca ser el ver, burger uy, No papá. quiero ser una waifu, linda ¿Quieres ser la waifu, bro? No, ¿S -S ¿S -S ¿S -S oh, no, mi empejo No, le tocó a Lessie sí. No, yo soy la waifu asesina, ¿cómo así? No, macho, loco, ¿Qué? está bien bonita, ¿eh? Ni modo, los voy a matar de una forma kawaii ¡Hacentones! Uh, no. hacen tones, ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Cómo ah, no, no, no, amor? No, por favor, loco ¿cómo? ¿Dónde ah, está mi senpai? Estoy no. buscando a mi senpai No, hermana, no, si no quiere? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que no me quiere? Votaré a quien sea necesario para que me quiera ¡No, ¡Me no no, no, no, ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! corre, corre, corre ¡Está la loca ahí! Así me gusta Bro, bro, <risas> no, que te maldita, please. <risa> no, no, no. No, no, no, no Quítate asqueroso, no, no quítate me, No me golpeen, yo solo no, quiero no, encontrar el amor Con esa cara nadie nunca te va a amar No, no me Te voy a cuchillar es ay, bien, ay. Corre, corre, corre ¿Qué pedo? ¿Le tiró beso? Oh, no, mi ¿Qué boy, pedo? No. Ya, a mí no, que no, me lave la cara Aquí, aquí, aquí, tarjeta Creo... Creo que tengo una tarjeta aquí ¿Tarjeta? ¿Tarjeta? ¿Cuál tarjeta? tarjeta. ¡No no, no, no, no. agarra no la, no la, no, la tarjeta, la no, la me tarjeta. Me no agarra! ¡No agarra! ¡No agarra! ¡Ha muerto uno! ¡No puede ser! muerto! ¡Ha muerto enfrente de mi cara! ¡No puede no, no. ser! <risa> aquí está, aquí está. Compley. Galería principal. Ah, vale, vale, vale, vale. Ahí está. Abre, abre. abre, abre. ¿De dónde se esconden? Aquí hay otra tarjeta. No te encontré. No te no no, encontré. No, <risa> entrele, entrele, se ¡Escapa, Ranco! ¡Vente, vete! ¡Qué vete! ¡Por ahora dónde vas! ¡Vente para acá! ¡Vete! No, no. ¡Asay! ¡Te ah, sigo, Capley! Ah, te sigo, te ah, sigo, ah, sigo. No no, no, no, no, Quítese, quítese, quítese, chamo. No. ¡Oh, gasco, no, no, ¡No puedo no, entrar no, por aquí! ¡Se escaparon! ¡No! ¡Porque nadie no, se quiere quedar, ¡Oh, Dios! para acá! ¡Eh! No, no, ¡No! a todos! No, no, no. ¡Aquí estás, Capley! ¡No, no! ¡No! ¡No quédate, Quítese, quítese, quítese! adiós, Adiós, adiós. ¡Capimiento! ¡No! No más, ya se le susto exacto. ¿Saben qué? Me cansé de ser buena onda. Ahora los mataré de una sola cuchillada. ¡Es verdad! Te yo tengo por mi vida. ¡Da! ¡Da! ¡Da! Se mató. Okay. ¡Da! Solo queda uno. Te, te puedo gastarte lo, lo que tú quieras, pero no <risa> quiere ser lo que yo quiera. Quiero que sea pedacitos. Ven para acá. Adiós, se me ¡No! ¡Qué no, oh, vasco! ¡No! hasta luego! No te funcionó, desgraciado, voy a... No, no, no. No, no ma, También te puedes agachar. No, manches! No claro que, que sí, puedo pasar las paredes. Soy muy bueno. ¿verdad? ¡Ah! Era fey lo de que te agachabas, hermano. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. no, no asco la leche! ¡Ganó esta ronda! ¡Ah, soy buenísimo como Yandere! Por sí. eso es que no me tengan de novio, porque soy muy tóxico. Vamos a ver ahora, ¿quién le va a tocar, hermano? ¡Uy! ¡Qué miedo que me toca a mí! ¡Ah, Ravito ¡Sí! ¡Soy la guapo asesina no! ¡Soy Espero que estén preparados porque los voy a agarrar con mis músculos. ¡Rápido, chicas, rápido! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, para para a uh, rápido, chicas, no! ¡No, no! ¡No! Musulazos. Musulazos. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! 5 necesitamos ¿Sí, encontrar seis llaves, seis llaves, tenemos ya una. <risa> Tengo, exacto, tenemos una. Uy, corre, caiga no no de la vaina, no, va. no, no, puede no, ¡Madre, tu madre, cómo <risa> corre, no, corre! no, no, no, no, no, no, ¡Nos atrapé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué ¡Rayos, a la loca! ¡Rayos, vamos a la loca! ¡Rayos, Rayos, ¡Me gustamos a la loca! ¡Entra! ¡Cogete la spray! ¡Vamos a jugar a los muñecos! ¡Vamos a jugar a los muñecos! ¡Vamos a los muñecos! estudio! vale, a jugar! Sala de estudio, ¿cuál sala? Tienes hermano. Ahora. ¡Hola! ¡Hola! ¡Por aquí hay un lobito! Ah, ¡No, no lo no, ¡Ven para acá, un oh, ¡Ven <risa> para acá! <risa> e ¡Ven para y a ver, yo tengo que buscar la llave que hay aquí en esta habitación. Aquí está, aquí está. ¿Qué llaves tiene, bro? ¿Qué llaves tiene? Sí, estoy viendo. Tengo, las, tengo la son... llave, pero no, no me dice de qué. Abajito te dice llave de de, de de qué? Abajito te dice. Llave del cuarto, del cuarto 4-4. 4-4, uh, me... cuatro, el... cuatro. vale, vale, o sea, vale, no, vale. Sí, sí, sí. Tenemos que ir al cuarto uy, bro, ¿Tú qué quieres, ranita? No, no, no, no, no, no. Ya sé, Te voy a matar y te voy a hacer mi yo me... no. ¡No! era Baze, loco! era Baze! ¡Sos hermosos! se ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No! ahora. Cierra, cierra la puerta! ¡Cierre la puerta! ¡No! ¡Pero Rancor! ¡Rancor! ¡Te encendaron tus compañeros, Rancor! voy a morir! ¡Quieres la prueba! Te... No, no, no, no. ¡Uy, no, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. No, no, pero... pique, yo ya, solo quiero ya, no ya, no, no, no, no. ya, no, no, no, no. No, no, no, a no! Joder, joder, que hoy yo solo, que hoy solo, corre, corre, rápido, rápido, rápido rápido. Estamos destinados a estar juntos No, Rabito, no, no quiero, no quiero, hermano ¿Dónde se metió esta rana escurridiza? No, no me ve, no me ve, ya tengo la llave de salida, tengo la llave de salida Uh, ¿con qué vas no. para la salida? Pues te espero no. No, en la no, no, salida No, no, no, tú no escuchaste nada, no escuchaste nada, hermano, tú no escuchaste Corre, corre, corre, Uy. Uy para uy para Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, escapemos escapar ¿Dónde está no, la salida ¡No! ¡Se no acabó el tiempo! No, ¡Qué no. asco! Ok, vamos a comenzar la siguiente ronda Preparados a ver qué le va a tocar oh, A ver quién le toca, no quiero ser waifu, Amigo, la verdad no quiero, quiero. Me No <risa> Te convertiste en lo que juraste destruir ¡No, no! <risa> ¡Qué pedo! No, no. ¡Corran por sus vidas! ¡Es la llantera más loca que hemos visto! ¡Corre, oh, corre! ¡Aquí sí! ¡Le tocó su verdadera yandere! Oh, ¡No manches, no manches! No, ¡No, no, no quiero, no quiero, hermano! ¡No quiero! Ver, ¿Dónde, ¿Dónde están? están? ¡Hace la puerta, hacia la puerta principal! ¡La 4-2! ¡Corre, que aplico! ¡La 2-4, hermano! Su, ¡Su yandere! yandere? ¡2-4! ¡Hola la madre! ¡Esta André trae rifle! ¡Corre! ¿Cómo que trae, trae premio, loco? ¡Ah! ¡E -es no! está! Bravo! ¡Mi Ahí primera víctima. Ah! ¡Ven aquí, guapo! ¡Corre, corre, Alexi, corre! ¡Yo creo que le encantan los se peluditos, bro! ¡Mira, mi no madre, no! ¿Qué ¡Yo no tengo pelo ¡Ya! ¡Su madre! ¡Ah! ¡Suéltame, ¡No! ¡Se escapó! Nos vemos, adiós ¡No manches, pero no me dejes! ¡Por aquí ¡Corre! ¡No manches, loco! ¡Pero no la traigas para acá! ¡Yo les abriré el corazón! ¡No, no, no! no ¡Oye, Rancor! ¡No, Rancor, pero qué te hizo Francisco! ¿Por qué te volvieron así, bro? ¡No, no, no! ¿Quién no, no, es Francisco? ¡Francisco ya no existe! Porque ahora solo vive mi corazón ¡No! Ven ¡Pero aquí. comió! ¡No, no! ¡No, no! no no lo, lo mucho! ¡Lo tosiqueó mucho! ¡Lo tosiqueó mucho! No Por quiero eso. que ninguno de ustedes viva para alguien más todos viran en mi corazón. No, es que no! Porque me lo trajiste aquí desgraciado, corre. Bro, es que le estoy dando la vuelta. No manches, ¿Eh? ¿qué haces? ¿Qué? Adiós. Le veo la cola aquí, no, pero no lo puedo sacarte no un no el asqueroso no. Estoy seguro. ¡Oh, no, ah. me cerró la puerta! Claro, claro, serio? no voy a dejar que estés entre tan fácil, bro. Amor, no voy a tolerar de que me cierres la puerta porque yo voy a abrir, eh, se me escapó otra vez. ¡Qué asco! ¿Por que me tiren? Ah, no quieren. Bueno, pues Rabito, no sí. Importa, yo se lo voy a dar. Bueno, ¿Rabito, rabito quiere? quiere? ¡No, no, no! ¿Me, yo me yo por ¡No, no! no ¡Corre! O otra vez, hermano, ¿por qué me.? ¿Por qué cuando te encuentras, te van a.? ¡Quédate con Caplay. A, a ver, no sé a quién agarra. Te dejamos, voy a no. poner a Lexi. Si es que el no, Lexi huele menos feo. ¡Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! déjalo tu madre! ¡Déjame embarcar! me ¡Corre! ¡Me durmió! ¡Quiero que te urgas mis pesos! ¡A Rabito le encantan los ojos! Me falta, creo que me falta una última. ¡No! ¡Sáquese de aquí, no, señora! ¡Corre, corre! ¡No, vente, vente. no, no! ¡Nadie ha rechazado tan fielmente mi peso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! no, no, no, no. no. ¡Alexi! No. No, no, no. Alex, Alex, no, no, le voy a dar un no, beso no, en el siempre sucio. ¡No! ¿Sí? ¿Cómo ah. que en el siempre sucio? No, ¡No, no, no! ¡El Alexi va a ser mi primera víctima! ¡Momadre! ¡Momadre! ¡No! ¡Le saqué toda la maldad! ¿Dónde estás? ¿Dónde bien. estás, Kapli? Me falta la última llave, la última llave para escapar. ¡Corre! ¡Corre, Kapli! Tenemos 50 segundos. Vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien. 1, 1, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 2. Pero bien. aquí, déjese de querer. querer. Eh, digo, déjese ah. querer, déjese querer. ¡Ay, no, no! ¡Y te mató! ¡Llave! ¡Pero yo no quiero llave! ¡Quiero salir! ¡No, Rancor! ¡No! ¡Ja, <risa> Ahí te va, ahí te va, no, no, no, ahí no, te no. Fíjese, no, no, no, no, no, no, no, oh, me ha tocado, papu. Ahora sí voy a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bro, bro, bro, bro, bro, necesito los senpai para hacer sus yandere tsundere Tu madre! No, tu mira. madre está aquí! ¡Corran, corran! Bro, me no, han no, dicho que no, los no, burros no. son los ah. mejores... No, hola, No, amigo, puerta Amigo, amigo puerta, no voy a abrir la puerta Me voy a quedar aquí encerrado, adiosito Oye, oh, no, yo quería un furrito, no puede no, ser ¡No, deja de perseguirme, ¿sí dónde vive! ¿Pero quién dijo que no. nos iba a dejar escapar? ¡Oh! Pero mira nada más, tengo al capitán De los nakama, Rancos. ¡No! ¡Déjame! ¿Sabes que me han dicho que los capitanes Son los más buenazos? ¡Qué pedo! ¡No! <risa> eso sí, es verdad, soy de verdad, pero no para ti No estamos ven, para bro, ti bro, Si quieres Ay, eso no, la no, la El furrito es mejor, ve, el, el ve, es mejor. Ve, ¡No! Y ¡Me agarró! ¡Ay! Te... ¡Oh! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Uy! Hay presas, hay presas Las vuelo, ¡vuelo un otaku! ¡Un conejo otaku! ¡No, no! ¡No, no, no, no! no, no, no otaku, hay dos no, tan... presitas! Uy, ¡Ahí prem... está tu capitán sexy! El ¡Ahí rango. está el furrito, el furrito mejor! ¡No, no, no premio doble, no. hermano! Qué, qué, qué, ¡Qué divertido! ¡Oh, qué rayos! Rara. Yo, yo no, les prometo no, que no, no, muerdo. no muerdo Yo no muerdo, solamente a clavo ¡A cuchillas y eso es peor! ¡Qué asco, bro! ¡Está también! ¡Uy! ¡Ale, sí! Tu madre, tu madre, ven, ven acá, bro. Ven Voy acá. a hacer la de tu cuadro. Pero ahora no ¿puedes, estoy? Pa puedes parar de esconderte ya pesado, bro. Que no, jamás. <risa> me, Torre. Me, me, me, me cierra la puerta, loco. ¿no, me cierra. ¡Qué asco! <risa> ¡Ven suerte! ¡No! Oh, pero no pudiste cerrar! ¡Claro que puedo cerrarte la puerta en la cara, fea! No puede ser. ¿Cómo que fea, bro? ¿Cómo que fea? No ves mi, mi maravilloso vestido y mi ser. Salte ahí. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, ven, ven, ven, ven, más ¡En tu cara, escapó. imbécil! ¡Se me ah. escapó! Chicos, igual si no los caso, les queda un minuto, un minuto para escapar ¡Apárate, amigos! ¡Es no, no, les queda no, no, no! no ven a ven! ¡Ven para acá, hermano! ¡Ven! ¡Pasa ahí! ¡Jamás! ¡Pasa ¡Ha sido la peor casa, bro! No, me, no, no, no, toma, no, toma, no, toma, toma, toma, no, toma, toma, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, segundos no, Bro, bro, bro, todos hemos sido una buena wife, Hemos pasado la prueba porque no, no es de fui la nadie? más sexy Sobre todo yo, sobre todo yo bro. tú que dices, yo merito Vale, chicos, en los comentarios Créanme qué waifu le encantó más Rabito, Rancor, Alexis O oh, yo merito, bro Buenísimo. así que nos vemos en el siguiente video Adiós